¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Hoy vamos a hacer un tier list de los mejores coches de Crash of Cars Lo he hecho yo, está para que vosotros también lo hagáis Cuando veráis, he guardado la plantilla, la he creado yo Mismo he metido todos estos coches Estos coches que son todos los legendarios Todos los épicos Todos los coches ocultos Todos los coches fusionados y bueno, de comunes y raros no he metido ninguno, solo, solo he llegado a meter el chat que lo tengo por aquí, no sé dónde estará. Ahora lo veremos y lo pondremos en una de estas 1, 2, 3, 4, 5 listas. Como veis aquí he puesto top 5, bueno, normal, malo o muy malo, penoso. Así que vamos a completarlo, me encantaría que dejaseis un gran like, que os suscribáis al canal tenéis mi Instagram, por si queréis seguirme. Vamos a empezar, esta es mi opinión objetiva, vosotros tendréis vuestras propias opiniones. Me gustaría dejarseis abajo en los comentarios el top 5 vuestro, de vuestros coches, de todos los que hay aquí, y bueno, os leo. Voy a empezar, la primera que tenemos es la Ambulancia, es un coche, bueno, de los primeros de Clash of Cars, aquí en este vídeo vamos a puntuar por la habilidad del coche, la habilidad especial que tenga, el rango, bueno, la jugabilidad de este coche y lo que nos gusta el diseño No voy a poner lo que a vosotros os gusta seguramente, pero esto es lo que a mí me gusta Vale, ambulancia no es un top 5, por supuesto que no es un buen coche, sí Pero yo lo voy a dejar de momento en normalidad porque considero que coches mucho mejores que este Ahora el diseño me encanta Vale, aerodeslizador es el siguiente, coche épico. Este es que van. Este, es, este me gusta mucho. Es necesario para conseguir un coche oculto, el totem. voy a dejar el normal de momento. Bueno, esto lo iré cambiando poco a poco, pues iré viendo cuáles me gustan más y menos. Vale, el Ariete. Este es un buen coche. No es un coche que yo utilizaría, así que lo voy a dejar en normal también. Coche de astronauta, coche oculto... Es rápido, es ágil, es buen coche para jugar y hacer coronas. Venga, de momento lo voy a dejar aquí, pero creo que lo llegaré a bajar a normal. Vale, este, este para mí es bueno, es muy bueno para hacer coronas, es ágil, rápido, bueno, es espectacular. Uno de los mejores. Lo dejo en bueno de momento, bueno, ahí se va a quedar... El que no sé si bajaré después es el coche de astronauta. Vale, este es avión bombardero de los coches fusionados. Este es buen coche, ¿eh? Con este revientas. Pero revientas bien reventado. Vale, el avión. El avión. Uf, el avión, el diseño me encanta. Me encanta. No es un coche que utilizaría... Bueno, tampoco utilizaría el avión bombardero. A no ser que quiera hacer kill. Bueno, este... El Banana Split, creo que se llama. Uf. Bueno, es un coche que está muy chulo, pero que realmente no te vas a poner a jugar con él. Lo voy a dejar en malo. No voy a poner que es penoso porque me gusta el diseño, pero jugar con él no voy a jugar. Nada serio. pues es para hacer el tonto, sí. Vale, Barco Pirata. Ojo, se nos aparece uno de los que yo considero que son top 5. Voy a dejar aquí de momento, no sé si después lo bajaré. Yo creo que sí que se va a quedar ahí. Quieto, tieso, no se mueve. Camión de barreminas. El coche épico este, bueno, es normal. Está muy bien la... Bueno, las habilidades de todos los épicos, o de casi todos, van a estar muy bien. Así que estarán en normales. A no ser que no me guste nada. Bueno, por ejemplo, el... Este está... Este que tenemos por aquí, ahora que lo he visto, el... Bueno, este que te disparan con el rayo láser y se cura la vida. Está muy bien porque se cura la vida, pero considero que no puedes jugar con él. Al menos para ir a conseguir lo que son coronas o algún reto. Vale, coche calabaza. Me encanta. El desafío para conseguirlo está muy bueno. Vosotros, o muchos de vosotros, no lo tendréis, pues el... Es la parte, este mapa salió hace un año o hace dos años, no recuerdo bien. Es la parte del porche de la mansión, que aún bueno, no sé si llegaremos a verla otra vez. Camión de bomberos. Malo, habilidad muy buena que apaga los fuegos, pero malo, no voy a jugar con él. Vale, este es el camión de los misiles. Mejor que el camión de bomberos es... La habilidad me encanta, pues los cuatro misiles o tres, los que sea que lance, te revienta. El diseño me encanta, es un coche chulísimo. Pero lo voy a dejar en malo. No sé, utilizaría antes cualquiera de los que hay encima. En normal, yo creo que sí. Camión de troncos, está muy chulo. Cuando salió me encantó, jugué un montón con él. Bueno, la habilidad especial hace que dispares cañones de más con los troncos pero este juego como en muchos otros juegos se necesitan que sean rápidos los coches y ágiles Camión Monstruo bueno, me gusta mucho es uno de los míticos coches de Clash of Cars lo vamos a dejar en bueno Carretilla de Mina he jugado o jugaba mucho hace años con ella es rápida, ágil tiene un movimiento de las ruedas que parece que se va a ir para los lados, pero no se cae. Así que lo vamos a dejar en... Bueno, es un cochazo. Jugar con él, que vais a hacer coronas, si os lo proponéis. Carruaje real. Bueno, coche oculto, que también me encanta cómo se consigue. El... Bueno, apagar el hielo con el fuego del dragón que hay en el castillo. Está chulísimo, pero bueno, considero que es un coche con el que no jugaría. Entonces lo voy a dejar en malo. En y malo, y quizás vaya a bajar alguno de estos por aquí abajo vale, el Sparky el coche Chispas está está, está rotillo no sé si ponerlo en bueno en buenardo está ahí, ahí, es que si dejo este aquí estos o muchos de estos los, los tendría que bajar los tendría que bajar ahí no pueden estar mm, bueno, lo voy a dejar, lo voy a dejar aquí eh, bueno, es que es un buen coche Es un buen coche Porque con bueno, el aceite te revienta Entonces, ahora después aquí cambios Vale, coche cuerda Es un buen coche, pero lo voy a dejar en normal Normal La habilidad que tiene, bueno Una habilidad eh, Coche de fiesta Malo para jugar, no lo pongo en penoso <risa> Lo pondría en penoso, pero está chulo Sobre todo cuando matas a alguien Que es una musiquita Y se encienden las luces, está muy chulo con el concepto, bueno muchos de vosotros ni sabéis qué coche es este es, es la peste o sea, ¿qué coche es este? te coche habéis jugado con él? bueno, a mí no me gusta nada, es muy lento no recuerdo haber jugado con él y bueno, lo dejo ahí, en penoso el primero que me parece penoso me van a parecer pocos penosos cuántico, bueno muy chulo, sí o sea, la habilidad esa que tiene de recoger coronas está chulísima pero lejos de ahí me lío un poco en el coche, no sepa qué dirección va a tomar, así que lo dejo en mal. No jugaría, ¿verdad? ¿Jugaría con alguno de estos antes? Sí, sí, seguro. Vale, este está muy bien. Complementa al chispas. Pero yo diría que menos Sí, ¿verdad? Penoso Este es el depósito de aceite. Suelta. Suelta aceite. Nah. Vale, el destornillador es un muy buen coche Muy bueno El dragón, que es muy bueno Lo voy a dejar en normal La habilidad que tiene es muy buena Pero bueno O sea, si sí jugaría con él Jolín, es que es bueno, eh, chicos Lo subiría incluso a bueno Pero lo voy a dejar ahí No quiero aglomerar aquí muchos coches Vale, vale, vale Vale, vale, vale. Yo creo que está bien Vale, no voy a tocar nada. Vamos con el espectro. ¿Qué hacemos con el espectro este coche tan chulo? Es normal, chicos. Pero es que yo no jugaría con él. Venga, mal es mal Está chulo, pero es malillo. Es malillo, no es lentito. Coche estruendo. Bueno, este lo vamos a poner en el top 5. Sí, o sí. Top 5. Yo creo que muchos de vosotros también tendréis el top 5 prácticamente elegido. Antes de ver este vídeo, pues hay algunos coches que se utilizan más que otros. Que si el juego fuera competitivo, utilizarías esos coches siempre. Este es el Lowrider, creo. No, este no es el Lowrider. Este es el Furioso. Furioso. Penoso. Penoso. Más y penoso. voy a poner el penoso. Porque la verdad es que todos estos son mejores. Incluso, ¿qué sé? Eh? El de la fiesta está chulísimo. Eh, Gran Veloce. Por Dios, Gran Veloce. Este coche tan rápido, tan bueno, hay en el top. No sé si me cabrá... Me quedan dos por poner en el top. No sé si me cabrán todos los que quiero que poner. Helicóptero. Bueno, este es un coche especial en Crash of Cars fue el primer coche que voló y bueno, yo me acuerdo que la gente lo flipaba estaba encantada de que hubiera un coche así volador pero, pero, pero pero lejos de ahí es un coche normal, normalito este este helicóptero no lo voy a poner en malo por lo especial que es para mí imagino que será para mucha gente no es un coche con el que vayas a las coronas lo dejo ahí por, bueno... Por mi... Yo qué sé. Por lo que... porque quiero y punto. Y... Seguimos. Seguimos. Ya está. No tengo que dar explicaciones. Hipercoche. Hipercoche. De los coches ocultos. De los que menos o el que menos me gusta. Es un poco raro de conseguir también. La vamos a dejar en... penos. Sí, penoso. El espectro es mejor que este. Es mucho mejor. Vale. Moto... Chopper, esta nueva moto que ha salido en la última actualización no me acuerdo lo que hacía ¿qué hacía? ¿dejaba un rastro o algo? no, no me acuerdo muy bien pero... Ah, normalita, ¿no chicos? normalita mala, mala Uf, el holandés es... es el coche más chulo del juego eso para empezar es el coche más chulo del juego La vamos a dejar, no en el top, porque considero que pueden haber otros por delante si veo que me sobran huecos, lo subiré. Es un coche, es el coche más chulo del juego. Tiene la habilidad esa de disparar doble cañón por cada uno de sus lados. Y nada, se merece ese puesto. Vamos, aquí, el primero. De acuerdo, este es el coche infierno. No es mal coche. voy a dejar el normal, para los que no os acordéis. Bueno, cuando creo que mata, se le encienden... O pisa aceite, no recuerdo mal. Su habilidad es que empieza a echar fuego por todos lados. Delante, detrás, a los lados. lancha rápida. Mec. Me dejo en penoso. No me dice nada. Eh, limusina. Vale. Mm. Buen coche. Buen coche. Buen coche. Malo, normal, malo. No estoy seguro, lo voy a dejar en malo Sí, chicos No sé, no me gusta No me gusta Dejadme abajo en los comentarios Ya os digo, vuestro top 5 No será igual que el mío Pero seguramente mucho se parezca Vale, Lowrider Está chulo, es un diseño Creo que es el primer coche fusionado de Crescent Cars Un detalle Pero... Mech es que Está chulo, eh A mí me gusta mucho el diseño, lo voy a dejar aquí ...por la jugabilidad, porque no lo he jugado mucho, no pienso jugarlo... ...y ahí se queda, vale, máquina del tiempo... ...una máquina que me gusta mucho, pues... ...hace referencia a la película de Regreso al futuro... ...película que me gusta mucho... ...y bueno, lo voy a dejar en normal, es que es un coche normal... ...bueno, normal, sí, bueno, puedes hacer coronas... ...es un poco random la habilidad que tiene... ...te lanza así porque sí, te teletransporta... La ...máquina de guerra es, una, es un buen coche... ...para jugar, hacer tus coronas... Colisionar a la gente, mandarla a tomar viento Matrioscauto Coche que no me gusta nada el diseño Está chulo por la idea de, Ya sabéis que se refiere eh, a estas muñecas, creo que son rusas Que van una dentro de otra Hasta que se hace una pequeña y queda un, una única figura Bueno, pues este se va rompiendo hasta que al final acabamos Mini tanque, ojo, cuidado que así por decírtelo, es el del top 5, el top 1. El que yo pienso que es más utilizado por todos. Y con el que, si tuvieras que jugar competitivo con este juego, hacer cualquier reto de, de coronas, lo que sea, este es el coche. Mini Auto Super. Coche chulísimo. Cuando salió, me encantó. crees que está a la altura de un ariete? Bueno, de un coche cuerda, de un dragón de ese, de ese helicóptero Malo Diseño muy top Bueno, es que aquí hay top O sea, a mí el coche fiesta me encanta, por ejemplo El de los troncos me encanta El de los bomberos El de la banana speed, chulísimo Pero, pero, bueno si es que Este, lo hablo, sería de los primeros de por aquí ¿Vale, chicos? Está muy bien Uf, coche momia Penoso, penoso No juegues con él ¿Para qué? ¿Para qué? Es tontería, tontería. Hmm, vale, este era. Qué mal sale. He subido las fotos un poquito mal. Espero que no me lo toméis en cuenta. Eh, montaña rusa. Montaña rusa, bueno. Bueno, bueno, no está mal. Ma malo, pero de segundo. Ahí después del mini auto super. Montacargas. Muy chulo. Cuando salió hace tiempo, creo que el juego no llevaba ni un año Fue de los primeros coches que compré en tienda Me gustó mucho, hice un vídeo sobre él Pero nada, lejos de que, bueno El primer choque suelta esa carga explosiva Que revienta un montón Lejos de ahí Sí que es un poquito, no rápido, pero rapidillo Pero no, no está a la altura de los otros Para nada monstruo Bus Ahí, al pozo Uff, la moto de nieve otro coche oculto me parece nefasto, para jugar, ¿para qué? Está muy chulo cuando sale la animación con el Yeti, y ¿cómo se consigue? Bueno, eso, eso, eso es la leche, ¿cómo se consigue? Tienes que, ir, tienes que ir mirando las huellas en la nieve, chulísimo. Moto de plasma, moto de plasma es una buena moto. Recuerdo haber hecho alguna buena puntuación con ella, y la voy a dejar en normal. Sí, sí, sí, sí. claro que sí, es que es buen coche, ¿eh? Es que es buen coche para jugar con él, lo voy a dejar ahí Y aquí me va sobrando alguno, por ejemplo, el avión bombardero Lo voy a bajar También este, me lo voy a pensar, pero seguramente lo baje también eh, eh, eh. Moto Trail Buena moto, para jugar, claro que sí, junto a la Moto Trail Estas dos motos, las mejores, para jugar, hacer tus coronas Con el rastro, tanto de una como de la otra, de plasma y de fuego Está muy bien LD-D1, de los últimos coches fusionados. Uf, a jale en malo, está chulo. Tema de los derrapes y tal, pero lejos de ahí nada. Coche Omni. Mmm, madre mía, este... Diseño muy pobre. Está chulo por la animación. Que sale, bueno, sale el este el extraterrestre y, y, y, y no me acuerdo cómo se conseguía, cómo se conseguía Se conseguía en varios mapas contiene bueno, tiene complicidad a la hora de conseguirlo pero Es que no me gusta luego jugar con él No, penoso Penoso, vale El de los robots no está mal He jugado con él Pero hay de los últimos de los malos Robert Lunar es un buen coche Puedes jugar con él Puedes jugar con él, uff, coche sombra eh, uff, uff, top 5, voy a dejarlo ahí, pero por aquí yo sé que falta alguno que otro, el amigo velocidad 2.0, que lo va a echar, lo va a echar, coche submarino, bueno coche, bueno este está chulísimo, que tengan esta habilidad, no sé si alguno más de que bueno, se lanza al agua y no se quita vida, sino que reaparece en otro lado Coche Mítico de, bueno, creo que fue después de que saliera el juego al mes o a los dos meses de la primera actualización fue la primera legendaria que sacaron yo estaba flipándolo, llevo jugando desde el primer mes que sacaron el juego si queréis que algún día comente cómo fue que empecé a jugar este juego dejádmelo abajo en los comentarios y si veo que tiene mucho apoyo Subiré contando cómo empecé a jugar este juego que tiene una anécdota muy curiosa. Eh, vale, normal, sí, submarino mítico, mítico, me encanta, de los primeros. Ahí está, tanque, es buen coche para jugar, buen coche, sí. Antes del mini tanque se utilizaba mucho el tanque. Coche te he dirigido aquí el último, el último, es que debería haber una categoría más que pusiera. Coches de mierda. Porque es un coche de mierda. Esto Clash of Cars lo tendría que. Que bueno, que arreglar. Está el problema de que. Cuando lo destruyes. No te cuenta la kill. Y está la verdad que con lo que cuesta. Porque cuando tú lo matas una vez. Sale con un coche teledirigido. Que una vez que lo matas. Ese coche teledirigido. Explota. Te revienta. Encima todo no te cuenta la kill. Pff, una mierda. Coche totem. Diría que está para jugar. Está para jugar. ¡Uf! Coche transformable. wow Este coche, cuando salió, estaba aquí el primero. Después han habido cambios de balance, lo cual lo han arrastrado... Uf, uf, me da rabia tener un top 5, ¿eh? Es que haría así. Lo dejaría así, chicos. Cogía este. Sería mi top 7. Increíble, ¿eh? Increíble estos siete coches Increíble Voy a pensar si bajar alguno aquí abajo Porque no creo que se lo merezcan Así que los voy a dejar ahí eh, Tren Tren Es un coche fusionado muy chulo, recomiendo de que fusionéis Más que nada porque tener este coche Está chulo, un tren Un tren que creo que Bueno, iba rápido, no sé qué haciendo qué Que yo cuando lo probé me gustó bastante Voy a dejarlo en normal, no creo que se juegue con él, pero está muy chulo. Uff, coche de vampiro bueno, ¿eh? Buen coche para jugar, lo recomiendo. Eh, coche de velocidad, coche que antes del velocidad 2.0. Esto es como el, el tanque mini tanque, que antes de estar este y este, estaban estos dos. Se juegan esos dos, y la verdad, que iba bien la cosa. Pero este es que está chetadísimo. Y el coche velocidad 2.0. Creo de que de los coches que más se utilizan, el barco, bueno, todos estos. Los que hay aquí se van a ver un montón. Quizás quitaría el transformable de ahí. Pues ya no es lo que era. Menos mal. Doy gracias. Pues reventaba. hacia un montón de coronas. Pero gracias a Dios lo quitaron. Igualmente sigue molestando. Uff. Y.. Cabo este, chicos, con el volquete, con el chac. Debería haber una más. No lo puedo dejar en bueno, ¿eh? Bueno, la verdad es que es penoso el coche. Lo he metido para hacer la gracia. Pero, bueno, por lo que simboliza para el juego, tiene que estar aquí, el primero. El primero es el coche insignia de este juego. El más emblemático. Uf, muy sano este. Este es el vulcano, creo. Sí, ¿no? Creo que sí. Con, Bueno, de los coches, creo que es el único coche que tiene un power-up especial. La Mini Solo la tiene él. Solo él. Y por último, este coche. Malo, no es penoso. Malo, diría que normal, bueno, normal, ¿no? Porque aquí hemos dejado muchos coches normales. Normales, buenos. Bueno, está ahí el aerodeslizador. Es normal. Barminas, estos tres de aquí, la calabaza, los pajarillas malos. Sí, me vamos a bajar este y el aro deslizador. ¿Por qué no vamos a hacer coronas con ellos? Sí que son servibles, como la mayoría que hay aquí, sirven para algo, o están chulos, o simbolizan algo. Y yo creo que lo voy a dejar así. He terminado ya, son 67 coches los que hay en esta gráfica, en esta tabla. Y así quedaría mi tier list de coches. Ya sé que no está bien por el top 5, pero me gusta enmarcar esos coches. Ajo, sí que dejarme a vosotros solo 5 en los comentarios, que yo los leeré y responderé. Bueno, me ha encantado hacer este vídeo, se me ha hecho un poco largo, de los más largos del canal. Y nada, me gustaría dejarseis un like, que lo he dicho al principio. Suscríbete si no lo estás. Y espero verte pronto con más vídeos de Gras of Cash. Mira chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.